Buena Información Pero si quieren saber un poco más de qué se trata Quédense unos minutos con nosotros un viaje de longboard a Cuba es un excelente documental del canal Riding Adventures, sobre la experiencia de 11 patinadores españoles en Cuba y su relación con los skaters de la isla. Son 40 minutos de bellas imágenes, rodadas en barrios, carreteras, plazas y avenidas de todo el país. El tono de la película es respetuoso hacia Cuba e introduce una referencia imprescindible para comprender muchas de las limitaciones materiales a las que se enfrentan estos deportistas en la isla. El bloqueo de Estados Unidos. Quedan países que tienen dificultades para integrarse en esta enorme comunidad. Y uno de ellos es Cuba. Un país con un bloqueo económico que impide, entre otras cosas, la importación de material de skate y longboard. La película refleja también los valores solidarios de los patinadores cubanos, que difícilmente se encontrarían de manera tan natural en otros países. Nosotros, la comunidad de Lombard, eh, somos, somos más que una familia, somos hermanos, eh, somos bastante. Eh, Siempre hemos intentado lograr que todos, de una medida, de una forma u otra, tengamos casi lo mismo. Lo que tengamos de sobra, vamos a dárselo la que está al lado, así sabemos que van a haber más gente patinal Cada cual se en lo que puede, quiere esta pieza, la que me sobra, que a alguien le haga falta, se zona, entonces hay una mezcla buena de amistad. Pero un bello y respetuoso documental siempre puede ser deformado con fines comerciales. Así, en su promoción, el productor de la película mentía con absoluto descaro y aseguraba que en Cuba el skateboarding sigue siendo una actividad prohibida. Es un lugar donde nuestra pasión es una prohibición, leíamos en varias webs especializadas. Este señuelo promocional era rápidamente recogido por los medios, el diario madrileño El País publicaba un completo fotoreportaje titulado «Así es patinar en Cuba, donde el skate está perseguido». En él leíamos inventos tan absurdos como que se trata de un deporte considerado antirevolucionario porque el material que les llega es de Estados Unidos. Curiosa actividad prohibida que tal y como se ve en la película es practicada con absoluta libertad en todos los rincones del país y que en sus escenarios más céntricos, como el Paseo del Prado de La Habana, llega a concentrar a más de un centenar de jóvenes. Y es que el skate ya ha pasado a la larga lista de actividades perseguidas en Cuba, como el rock, a pesar de que cada año se celebran 13 festivales en la isla, como la homosexualidad, aunque contra la homofobia haya campañas oficiales por televisión y programas en las escuelas o como la religión, a pesar de que haya en todo el país 600 templos católicos y 900 protestantes. Y es que sobre Cuba, ya saben, olviden la realidad y abran el periódico.